Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un video más de firma de esta marca que me está encantando, me está gustando demasiado sus productos, su calidad y su innovación en el mercado entonces este, le estoy dando mucha oportunidad aparte de que son unos precios justos, modelos buenos, productos muy llamativos y bueno les traigo por fin otros zapatos de fútbol otros tenis de fútbol Taco EGG para pasto natural Pero pues que La mayoría Como yo y muchas otra gente usan en, en pasto artificial No hay No hay muchos problemas Realmente no deberías hacerlo Pero o sea, Lo hacemos <ríe> Y mientras el taco dure Y, y no te lastime el, planta el pie, no te lastimen las rodillas pues todo todo va a ir bien ¿no? en este en esta ocasión como ya vieron la intro les traigo los firmas DOMAIN aquí lo dice pero para enfocar es un show los firmas BRASIL DOMAIN este sí lo que es este, la apuesta a clásico moderno de firma si pueden ver pues tiene su, su tejido, sus tejidos costuras en rombo en la puntera y pues sus cortes sus costuras a los lados, externo e interno de la puntera también. Lazada central para estabilidad. Tacos cónicos en su mayoría. Tacos, cuatro tacos laminados en la parte del talón para estabilidad. Y dos tacos en la vista de tracción aquí al centro. Que bueno, hasta lo que he probado, son, es una suela cómoda a pesar de ser un plástico muy, muy rígido incluso pues, su flexión es complicada pero pues, no hay mucha molestia porque tiene una, un punto de flexión aquí, un corte que se puede notar bastante y, y sí se respeta justamente por ahí es donde se dobla nada más este, estabilidad en torsión pues si sí, sí tienes no vas no a tener problemas en el puente del pie que es bueno comodidad es un zapato ajustado en mi pie es un poco delgado, un poco como estándar, ¿no? Yo supongo. Este, si tienes piancho yo creo que sí te costaría un poco en estas partes de estas costuras, porque son donde más este, presión ejerce el zapato para, a la hora de que los amarras. Pero pues yo creo que a, a la mayoría les van a quedar bien estos firmas Brasil Domain, muy cómodos, se si siente tu zapato, tu, tu pie armado, perdón se siente protegido a pesar de que sea un material delgado les voy a enseñar por aquí este que le quité las agujetas para mostrarles también que en la lengüeta tiene perforaciones aquí aquí y abajo que ayuda a la transpiración en tu piel este el grosor de este zapato no es, no es mucho es un grosor para mí es delgado y es a lo que vamos con firma, este modelo de Brasil este, tiene su antecesor y ese sí usa una puntera de piel, lo, es, lo se toca, es una piel de calidad, pero que evita que su costo eleve, se eleve por los cielos, entonces es una piel pues, común, pero muy suave y, y útil para lo que es. Esto no es piel, como les había comentado anteriormente, es una un sintético este, que simula la piel y pues al parecer lo hace muy bien se siente, eh, he tenido he podido usarlos con balón poquito y se siente cómodo se siente que el balón está colchado en la puntera no he podido hacerle test de tracción y de, de, de vueltas cortes cerrados o, o, o vueltas muy amplias en cancha, pero poco a poco iré haciéndole el test día a día con, con mis entrenamientos, mis partidos y los comentarios se los dejaré en algún otro video o incluso en este mismo en la descripción pero como los he sentido, me los he puesto no, no creo que vaya a tener mayor problema en, en cortes, en arrancadas, frenadas ni nada así se ve que es un zapato muy prometedor a mí me gustó mucho que usaran tipo de color llamativo con este modadito fuchsia también bonito y pues de este Pirma Brasil Domain hay dos, dos combinaciones de colores, una cafezona con naranja y este. intentaré traerles más zapatos Pirma porque me llamaron mucho la atención hay unos que si sí no, no me gustó mucho como los sentí cuando los probé pero en general Pirma me, me está quedando bien el pie que es lo bueno y pues tengo comodidad, tengo un precio considerablemente económico, que es muy bueno. Y lo, lo de siempre, marcas mexicanas que están haciendo sus, sus mejores productos para otorgártelos. Y pues te lo recomiendo, te los pruebes. Este por 446 pesos que es un zapato increíble. Te lo recomiendo mucho. Vale la mitad que un gama baja de Nike, así que si creo que te recomiendo que mejor vayas por dos de estas firmas que pues no te van a defraudar te van a durar bastante se ve que la durabilidad es buena y pues igual comentarios les gustó el modelo les gustó la combinación de colores a mí me me atrajo porque necesitaba unos tenis llamativos esta combinación de colores me gustó así que decidí elegirlos eh, ¿Qué combinación te gustaría que tuviera este modelo Pirma Brasil Domain? Eh, déjame en los, los comentarios. Si tienes estos zapatos también comenta tus experiencias. Dime qué tal los has sentido, qué, qué problemas has tenido, qué, qué comentarios le quieres hacer a, a Pirma. Que ojalá los vea, ojalá vea estos videos. Pero pues yo creo que si sí. escucharán los comentarios de la gente que es lo importante. Y bueno, sin más que decirles, los dejo con estos bellísimos Pirma Brasil Domain. En un, un, un corte sintético, la mayoría de esto es sintético. Pero se ve que es cómodo, durable y lo mejor, mexicano. Así que, saludos chavos, espero que les haya gustado este video. Y dejen su like si fue así. Si no déjenme en los comentarios si quieren que modifique de mis videos, no sé. Este, el orden. Hablar más fuerte, más eh, ponerme una máscara quizás. Déjenme en los comentarios lo que piensen del video. Dejen su like, compartan el video para que todos conozcan esos bellísimos firma. Y esperen más videos, más más contenido, más ideas y, y bueno, suscríbanse para todo eso, para no perderse ninguno de mis videos y sin más, los dejo, espero que tengan un buen día nos vemos chavos, Cuídate.